Y el panorama en el departamento sigue siendo preocupante ante el número de muertos. El día de hoy se presentaron 130 fallecidos. Ante ese incremento en el Valle se tuvo que habilitar un contenedor que refrigera también los cuerpos que están a la espera de ingresar a los hornos crematorios. El alto número de fallecidos por COVID-19 en Antioquia motiva a que se encendiera un contenedor refrigerado ubicado en el cementerio Jardines Montesacro para guardar los cuerpos que esperan turno para ser cremados. En la ciudad de Medellín hemos tenido que empezar a hacer uso de los contenedores. No podemos hablar hoy de un tema de colapso del sistema funerario, no podemos hablar de una sobredemanda. Sí tenemos que hablar que ha habido un incremento importante. Hemos aumentado, en el caso nuestro, hemos aumentado el 45% los servicios. Este contenedor tiene una capacidad de almacenar hasta 100 cuerpos y cuenta con todas las medidas de bioseguridad. Con esto evitamos que los aliados funerarios tengan que esperar en nuestras sedes hasta que el cuerpo se vaya pasando a turno de cremación. Según la administración del cementerio Jardines Montesacro, diariamente nueve cadáveres deben esperar hasta 24 horas para su cremación. Ante el posible desabastecimiento de oxígeno que posiblemente llegará al departamento de Antioquia, evalúa la gobernación de Antioquia importar oxígeno de otros países. Me despido con esta imagen del CRUE, donde en este momento trabajan para habilitar camas y unidades de cuidados intensivos, 227 pacientes a la espera de una UCI. Información que entregamos desde Medellín, Catalina Botero, Noticias Caracol.